Buenas tardes, seguimos en Gran Canaria Accesible, conociendo y conversando con gente. Hoy tenemos aquí a alguien que viene del sureste, que está enfrascado en un proyectito, creo que son unas jornadas que son ahora su segunda edición. Su segunda edición, el 24 y 25 de octubre, en el Auditorio de Agüímez. Y cuéntanos un poquito, estas jornadas de qué van. Pues miran, yo soy médico de familia y lo que estamos intentando es eh, transmitir eh, lo mismo que hacemos en los congresos de médicos, de enfermería, a hacerlo con la población. Y lo que planteamos es un congreso, una jornada de la, de la misma forma, muchos talleres concentrados en uno o dos días. Ajá. ¿Y está abierto a todos? ¿Puede ir cualquier ciudadano o ciudadana? Puede ir cualquier ciudadano, cualquier estudiante y cualquier ciudadano de cualquier municipio. De hecho, el año pasado vino varias personas de Mogán, de Agaete, del centro de la isla de Teror, o sea que aunque estamos en agüime, puede ir cualquier persona eh, canaria. ¿Y cómo enlazas esto con la accesibilidad a los que somos duros de mollera? Explícanos lo finito. Bueno, porque estamos tratando pacientes, estamos tratando enfermedades y estamos tratando también personas sanas, con lo cual tenemos que integrarnos todos unos y otros y comprendernos mejor unos y otros y qué consiste mejor unas enfermedades y otras. Entendido, perfectamente. perfectamente. ¿Y qué te parece este tipo de ferias de accesibilidad? Pues bien, porque nos permite darnos a conocernos unos con otros. A mí me ha permitido conocer a mucha gente que ya había contactado con ellos por medio de mail o por medio de teléfono y ahora le he puesto cara y ellos me han puesto cara a mí también. O sea, hacen un poco de red, ¿no?, entre sí. profesionales. Una red física pero real, no una red eh, virtual, virtual ¿no? efectivamente. Muy bien, pues nada, agradecerte que estés con nosotros, que nos cuentes tus proyectos y esperamos verte en la tercera edición. Sí, sí, por supuesto, aquí estaremos nuevamente con para la tercera también jornada de salud comunitaria de Agüímez. Muy bien, gracias.